Este hospital, es mi nuevo hogar. Desde el día de la masacre, he estado en este lugar viviendo con mis amigos. Pero, hay una parte del hospital que no he visto. Lo cual, es el subterráneo. El hospital, es nuestro. He recorrido muchas partes de este hospital, ya que, es demasiado grande. Nunca lo había visto tan detenidamente. No tuve la oportunidad de apreciarlo, ya que, me mantenían encerrado en mi habitación, sin ni siquiera conocer bien el lugar. Caminé en línea recta, hasta el final del pasillo, y, me topé con una escalera que te llevaba al subterráneo. Nunca había estado en el subterráneo. Mi curiosidad era tan grande, que, decidí ir a saber qué había abajo. Me topé con la sorpresa de encontrar tres puertas. Tres puertas, que nunca he visto. Tres puertas, que no sabía que había en su interior. En ese momento, no pensé lo que estaba haciendo, ni qué lo que debía hacer. La curiosidad me consumió por completo. No pude evitarlo. Tuve que entrar en una de ellas. Abrí la primera puerta, y entré. El cuarto estaba oscuro. No encontraba el interruptor para encender la luz. Seguí caminando en línea recta para poder llegar al final de la habitación. Pero, la habitación parecía interminable. Hasta que llegué al final. Ahí fue cuando lo vi. Por fin, nos conocemos. Te preguntarás quién soy yo. Me presento. Soy el guardián. Estoy a cargo de darle un nuevo punto de origen a las almas recién muertas que llegan hacia mí. Desde aquí, puedo ver sus vidas, y, darles un destino. Ya sea, el descanso eterno, o, puedo optar por darles otra identidad y volver a la vida. Bin, fue una de las almas que le di la oportunidad de volver a la vida, pero, con otra identidad. Lo mismo sucedió, con, Tails Doll. Si te preguntas, ¿por qué estoy aquí? Pues, es por la simple razón de que necesitas meditar todo lo que hiciste y estás haciendo ahora mismo. Ven conmigo. Te llevaré a un lugar donde verás, con mayor claridad la vida de los mortales. Este, es el camino del fuego eterno. Aquí, todas las almas deben cruzar por este camino. Si no son capaces de soportar el dolor de sus pies y reconocer todos sus pecados, se irán eternamente a un lugar desagradable y que ya muchos conocen. El infierno. Lamentablemente, las almas que cayeron, están sufriendo por toda la eternidad. Sufren graves quemaduras, inquietud, maltratos entre otras almas, y, deformidades. Nadie escucha sus gritos de auxilio. Todos ustedes, fueron capaces de soportar la quemadura de sus pies, mientras que gritaban sus pecados. Al llegar al final del camino, estaba yo. Les conseguí la oportunidad de volver a la vida con otra identidad, o, simplemente, darles el descanso eterno. Escogieron volver a la vida con otra identidad. Sus miradas de odio representaban la rabia que poseían en su interior. Sus metas eran claras. Ustedes querían venganza. Y la obtuvieron ahora, son lo que son actualmente. Pero, debo mencionarles una cosa. Una vez ya haberles conseguido otra vida con diferente identidad, ustedes cuando mueran, ya no estarán en el infierno. Estarán en un lugar oscuro y tenebroso donde muy pocas almas están ahí. En ese lugar, no hay sufrimiento eterno. Pero, tampoco está la felicidad eterna. Ese lugar, tiene un nombre. Nada. En un momento inesperado, volvimos donde estábamos. Al frente de las tres puertas misteriosas. Quedamos muy confundidos por lo que acaba de suceder. En ese momento, teníamos dos opciones. 1. Irnos de ese lugar y seguir con nuestras vidas hasta la muerte. O, 2. Entrar en las otras puertas para averiguar qué hay adentro. La curiosidad nos consumió hasta morir. No aguantamos más, y, entramos en las otras puertas. Yo entré a la puerta 1. Bill y Tailsdoll entraron en la puerta 3. Ambas puertas se cerraron al mismo tiempo. El interior era oscuro y tétrico. Podía sentir una fría brisa que congelaba todo mi cuerpo. No podía ver nada. ¿Dónde estoy? Señor Kello, te lo presento. Bienvenido al Nada.